madre Maí, Confuche, Pulamien, Inche, Loncolen, ni Comunidad Cacique, José Guillón, Comunidad de Silla Sector Pidima, tanigui José Osvaldo Carique, Sarabi, Pini, Tani Grey, Ouelomaita, Guillermo Tafelepan, Guillermo de Guillermo Tafelepan, Guillermo Tafelepan, Guillermo Tafelepan, Guillermo ni Guillermo Tafelepan, Guillermo Tafelepan, Guillermo Tafelepan, Guillermo Tafelepan, Guillermo Tafelepan, Guillermo Tafelepan, muy Tafelepan, ni después por me de la comunidad José Guión y vais como estable para enché bueno que todo está en me grande que el café que grande café y que nieta antes Villa Cariño está el con él y local la, la maestra vida tani, tani, tani, tani, yo tenía un y veí ella raquidam más papel raquidam ni café si te en ella